Vive solo el momento, no vayas donde te lleve el viento y sé tan libre como pueda ser. Hay un mundo de mil colores, de sonidos y sabores para descubrir dentro de ti, dentro de ti. Hay un secreto para ser feliz. <tose> <tose> Intenta extender tus alas y volar hacia el mañana. Esa es la mejor parte de existir. y confusión para descubrir dentro de ti, dentro de ti, dentro de ti, hay un secreto para ser feliz, feliz. Solo el momento, no vayas donde te lleve el viento y sé tan libre como puedas ser que dentro de ti. Dentro de ti hay un secreto para ser feliz. pueda ser hay un mundo de emociones de certezas y confusiones para descubrir dentro de ti dentro de ti dentro de ti hay un secreto para ser feliz feliz cumpleaños feliz feliz No vayas donde te lleve tan libre como pueda ser.